Bienvenidos a Creaciones Betina, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer estas mini libretas. El video de hoy es una colaboración con cuatro novedosos canales, que les enseñan otros modelitos de libretitas. A continuación les muestro las ideas de cada canal. Empezamos con el canal, creando y fofucheando. Estas libretitas son en forma de unicornio y de aguacatito. Adriana Arumina. Estas libretitas son en forma de camarita y de caser. Ahora es el turno del canal Plan Memoed, sus libretitas son en forma de nube y donar. Y por último, el canal Regala Siempre Amor, que hace las libretitas en forma de pizza y diosito. Espero les guste. Corta un rectángulo en cartón de peso cartulina de 8 centímetros por 12.4 centímetros, vas a medir 6 centímetros, 4 milímetros y de nuevo 6 centímetros a hacer los quiebres en la mitad ahora vamos a tomar un papel decorativo y vamos a medir acá en esta parte la mitad igualmente vamos a hacer los quiebres esto sería para forrarlo esto si lo deseas hacer o si no de todas maneras lo formas como te quede más fácil aplicamos silicona líquida y vamos a pegar por esta parte. Llegamos estos lados, ahora vamos a utilizar cierre velcro y vamos a pegar acá, esta parte la dejamos acá, nos quedaría así, vamos a tomar una hoja, esta es una hoja tamaño carta y vamos a doblar así, esto sería para hacer las páginas de la libretita. Vamos a medir 6 centímetros Y acá vamos a medir 8 centímetros Cortamos Vamos a redondear estas partes De la parte superior Y de nuevo vamos a cortar varias hojitas y vamos a aplicar acá en esta parte en un lado o extremo vamos a aplicar una buena cantidad de pegamento blanco y dejamos secar muy bien nos quedaría así voy a aplicar acá silicona caliente pero igual lo pueden hacer con pegamento blanco es para hacerlo más rápido me quedo sobrando un poco, voy a cortar, ya teniendo la lista, vamos a tomar peluche, para que no se nos dañe el peluche, voy a aplicar acá silicona líquida y vamos a dejar secar en todos los bordes. voy a tomar la otra parte del cierre del velcro y voy a tomar el, el cuadrito de peluche, con el lápiz voy a marcar en esta parte para pegar en esta parte el cierre, aplicamos el icono caliente y pegamos voy a tomar otra parte del peluche trita que sería para pegar en esta parte. Le voy a dar vuelta para coser. Pero también lo pueden pegar con silicona caliente. Creo que es más fácil con silicona caliente para las personas que, que no saben coser. Pero esta puntada es muy fácil. y doblamos así voy a hacer lo mismo para que no se dañe el peluche y le voy a aplicar silicona líquida lo voy a dejar secar ahora en esta parte superior vamos a redondear un poco nos quedaría así con goma eva ya sea con brillo o sin brillo vamos a tomar tres cuadritos Entonces de 2.5 y medio de 3 centímetros esto sería para hacer las manitos y esto sería para hacer la colita vamos a hacer una conejita, cortamos Y vamos a pegar así Las manitos Pegamos ahora las orejitas Llegamos acá. Pegue el cierre del para cuando se suce el pelocito puedan lavar esta parte. Y pegamos ahora la colita. Vamos ahora a hacer en coma Eva los ojitos. hacemos dos bolitas. Pueden pegarle también perlitas si desean. Y vamos a hacer la boquita. ya vamos dándole forma a la libretita ahora con una tirita delgadita de goma y cortamos cuatro pedacitos que sería para hacerle la lucecita a los ojitos vamos a tomar un cordón de seda Siguiente ilusión de 2 centímetros de ancho. Voy a hacer un moñito, vamos a amarrar así. Hacemos un moñito y cortamos esta parte. Pegamos en este lado. Ahora a cada hojita voy a hacer caritas Kawaii. Creo que se ven muy bonito. son bastante fáciles de hacer, nos quedaría así en esta parte voy a pegar una piedrita brillante para que quede más bonita hemos terminado esta libretita, para la segunda libretita corta en cartón dos cuadritos de 7 por 7 centímetros, en esta parte vamos a perforar Igual vas a cortar papelitos de colores para las páginas. Y esta parte la borde con esta tijera. Voy a tomar esta parte superior de la libretita y la voy a cortar igual. Vamos a tomar las hojitas para poder perforar a cada una. Voy a repasar con lápiz y cortamos. Hacemos esto con todas las hojitas. Las vamos a poner así, a colocar así. Sea de tres colores, esto es opcional. Si quieres amarrarlo con uno solo, vamos a pasar así y vamos a amarrar. Hacemos un moñito, vamos a hacerlo flojo, flojito para que a la hora de abrir. Así. Vamos a hacer nuditos en cada cordón y vamos a cortar lo que nos sobra. Voy a aplicar acá silicona caliente y voy a dejar acá este adornito. Yo puedo pegar una franita o una goma de otro color. Voy a cortar acá. ahora voy a utilizar estas espumitas que se utilizan para ayudar con el maquillaje, son muy suavecitas y relajantes, voy a cortar una bolita y voy a pulir para que me quede más bonito amigos recuerden ir a mirar las libretitas de estos canales que están hermosas, no se las pueden perder Vamos a aplicar silicona caliente pegamos acá con lo que nos sobró vamos a apretar dos orejitas nos quedarían así y le vamos a pegar en cada ladito ahora vamos a pintar la carita les cuento que lo hice con este marcador micro y cuando terminé detrás de cámaras se me regó toda la tinta, entonces les recomiendo que lo hagan con esmalte que también queda muy bonito voy a pintar acá las orejitas y los cachetitos. por último vamos a delinear para que se vea más se ve más bonito y hacemos las barbitas. Delineamos esta parte y listo. Amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Me regales un like y compartas el video con tus amigos. Espero tus comentarios. Y si no te has suscrito a mi canal, espero que lo hagas. Hasta la próxima.